Fui muy nerd Soy, eh, eh. Como más popular aquí Pero no me importa la chicha No me importa el culo Canario. Quiero ser humilde pero es que ¿Supa de qué? Supa de ti ¿Salud? Salud ¡Hola muy ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video tengo unos invitados muy muy especiales hoy tengo a unos amigos que vinieron de Chile y de el Salvador ya vieron a esta chica hermosa en otros videos hola otra vez empezamos a tomar unas chelas chupan unas chelas chupan, chupan unas chelas y trajimos también empezamos a tomar Bombay Bombay Bombay vamos a empezar muy rápido con el video Hola, me llamo Ben, Tengo 29 años Y viví en Chile por como 8 años Y en Brasil como 3 Entonces, mucho gusto para conocerte y... Hola a todos, yo soy Hish Estuve en el video de Jimuni antes para los que no me conocen, yo soy de El Salvador A ver, nos divertimos un poquito más en este video, ahí les veo pronto Por si no han visto el video con las chicas de El Salvador, coreanas del Salvador Donde sale mi amiga Hish. vayan a ver ese video primero Porque hoy vamos a estar hablando más sobre el YB Aquí traigo unas preguntas y queremos saber un poquito más de oh, tu man. vida ¿Estás emocionado? Estoy nervioso Estoy nervioso no, Hay que tomar otro shot ¡Salud! salud, salud, salud. Ya había varias gente en, en este canal donde querían ver a un coreano chileno. Y fue súper, súper difícil encontrar a un coreano chileno. Y ahorita me contó que es porque no hay muchos coreanos en Chile. Sí, hay total de como 4.000, 5.000 en Chile. ¿Y aquí en Corea conoces a gente que son de Chile? No, solo tengo amigos como 10 al máximo, entonces no hay tantos chilenos aquí. Sí, por eso se me hizo muy difícil, pero tenemos a este, este amigo muy especial aquí me nací aquí en Corea Fui a Chile cuando tenía 5 años Entonces viví allí por como 8 Y viví en Brasil por como 3 años Entonces total wow. de ¿Bongía? 11 años Es un palabra portugués ¿Sabes hablar portugués No, nada, nada tanto Me gradué en 2011 Volví a Corea cuando tenían 20 para ir a la uni sí. Al colegio Entonces y he vivido por los últimos 9 años En Corea, ¿En Corea? Sí. Entonces tu infancia fue en Brasil y en Chile sí. Yo ya llevo 8 años viviendo en Corea ¿Lo puedes creer? Tú Te llevo como 7 años Casi 10 años viviendo sí. aquí en Corea Y aún no me siento coreana Igual ¿Tú? Muy coreano Sí, sí ha pasado demasiado tiempo entonces Entre los mm. tres hablamos los tres como mixto Ya entonces ha pasado demasiado tiempo que he hablado en español Entonces tenga paciencia conmigo Que llevo más de 4 años trabajando aquí Cuando trabajo es mejor que hablo en coreano Pero sí, con bueno. mis amigos hablo eh, mucho más en inglés porque tus amigos son más como internacionales, ¿no? Sí, demasiado, no, sí, sí. Mis únicos amigos latinoamericanos son ustedes. <risa> Que tengo que practicar más, hablar en español. Eso es lo que me pasó también a mí cuando primero llegué a Corea, hablaba más español e inglés y luego como estamos en la escuela, trabajando, aprendemos más a hablar coreano y cuando no, estamos hablando en inglés porque las otras personas alrededor de nosotros hablan en inglés. Estamos hablando mientras que estábamos comiendo, de hecho, que deberíamos de tener un grupo de coreanos de Latinoamérica, un grupo entero no, se, para empezar. E, porque, e, e, e, e, e, e, e. porque necesitamos este Latin flow, ya saben, aquí en Corea un poquito más. Todos los latinos que conocemos aquí, bueno, los latinos coreanos que conocemos aquí se están volviendo más gringos que nada. Están de acuerdo? Son sí. muy coreanos. Sí. O, coreano. o demasiado gringo. O demasiado. O demasiado ¿Tú? <risa> <risa> ¿O <Así> pero tú? <risa> <risa> Podrán tal vez, tal vez hacemos un video con todo. Los latinos que conocemos. Sí. Un grupo de salvadoreños, por... mexicanos, chilenos, <risa> argentinos, guatemaltecos, todos juntos. A ver qué tal. Comenten ahí abajo si quieren esa idea. Pero bueno, seguimos con la entrevista. Quería estudiar en los Estados Unidos al principio Pero en Chile no hay muchos asiáticos allá Entonces yo siempre quería como aprender más de mi cultura, ¿sabes? ¿sí? De Corea Y regresé Y obvio que soy hombre Tengo que ir al militar mm. un... ¿Y ¿nos puedes contar un poquito más de tu experiencia en el servicio militar? Ah, genial, es muy divertido Creo que yo tenía una experiencia muy especial Porque estuve aquí en Corea por un año Pero por el último año estuve en Sur Sudán Sudán, en África Yo fui un... Los, ah, ¿eh? Yo fui uno de los como peacekeepers, se dice. Entonces yo mantiene el paz mm. del África. <risa> y por eso creo que tuve una buena experiencia. ¿Pero te mandaron ahí? ¿o? No, era voluntario. Era era voluntario, voluntario. ¿Sí? Cuando viniste a Corea hablabas bien en coreano. ¿O no tanto, pero... Creo que al entrar al uni Yo tomé la, la decisión consciente para, como, para conocer mucha gente Que vivía aquí Obvio hay mucha gente internacional y, de, de, y no de otros países Pero quería amigos coreanos Eso es lo diferente, yo no quería amigos coreanos Igual. Aunque vivas en Chile por tanto tiempo Solo porque tienes la nacionalidad coreana Tienes que ir al servicio militar Sí, eso. Y por eso tuviste que regresar sí, no sé Sin ninguna opción Y cuando ingresé aquí ya sabía Que tenía que vivir aquí por más 10 años, entonces por eso creo que. ¿Por qué? Igual quería como trabajar aquí. Pues de, obvio que la. ¡Esto! <risa> por cierto, sí. fuimos a la misma universidad. Él es Miss Home day. Es un viejo. Viejo. <risa> pero pero lo mejor amamos, es que ¿okay? He, yeah. la Hig fue la mejor universidad de Corea. Es la más como. Uh, ¡El IF! Uh. Allá, ¿verdad? ¿no? Sí. Es otro honestamente, hombre, yo? Yonde, somos, yonde somos es como dos. lo mismo. Ah. Porque Yonde también es como, uff, pero igual son como que los mejores en Corea. Entonces, nosotros somos los mejores en Corea. ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué asco, no Anyway sí, quiero, <risa> like, por favor, corta eso. ¿Tú también regresaste a Corea por trabajo? Sí, por la UNI. Sí, sí, sí. Por sí, la, sí. la UNI. Sí. Un... Mi duda es creo que regresé a Corea porque no tenía plata para ir a Estados Unidos. Porque, pues... Es que yo mi padre también... también... Me dijeron que si fueras aceptado a Harvard o Princeton, sí, entonces te mandaría pero yo. Mm. Si sí, yo fui aceptado como al menos de Ivy, mm, pero no, pero no, no Harvard. Entonces, mm. Pero sigue siendo muy muy, muy muy inteligente. No, no tanto. A ahorita cuando estamos comiendo no me dejó. <risa> Soy, Soy <muy> inteligente. <risa> Dime una cosa sobre ti. Soy, Soy inteligente. inteligente. <risa> No, ah, no soy inteligente. Pues rico, ¿sí? Lo más difícil. Adaptarte. Porque viviste en dos lugares que fueron latinos. Las mujeres. Las mujeres, obvio, no. sí. Sé. ¿Te decepcionaste? Que <risa> me gusta ver mucha piel. ¿Perdón? Ah, piel morena. No. Me lo dijo así. Me gusta, gusta la... mucha piel. <risa> Te saludé, y... Tochi Tochi? ¿Tocchi, tochi ¿Tocchi, Tochi No, pero que... oh saludamos siempre hagamos un besito a la mezcla o sea, claro. hay misma, sí, no sé eso, un abrazo así pero en Corea es como, como hola así lo y eso a... era muy eh, sí, era muy difícil por qué ustedes siendo coreanos latinos teniendo amigos coreanos latinos por qué no saludan así nos damos un abrazo ahí pero no. no un beso un beso no ya se cambió sí. ya te por... localizamos beso en la boca fue todo el paso es hemos cambiado la verdad un poquito viviendo en sí, el No pasaron hace tiempo, tiempo, entonces viví aquí por nueve años. Entonces. Ya no te no saludas sí, nadie. Eso es más gringo y chileno ahora. Sí, nada más, nada más le hacíamos como, hey, what's up? Sí, what's up. What's pro. Up, <risa> no. no, pero igual sí si quiero hacer, dar besitos ahí, pero no tengo amigos que hacer con eso. Espérate, espérame, ¿qué? No tengo, no tengo amigos con quienes puedo saludar tachi, con tachi. Eso. sí, tachi, tachi. Ay, Pues vamos a tener un grupo de coreanos latinos para que puedas... Para hacer tantas. más tachi, tachi, Cuando se acabe ah. la pandemia, todos vamos a ir a un bar latino aquí en Corea no. perrear? Sí. ¿A Perrear? Sí ¿No nos dan juntos? ¿A Perrear? uno. Sí, pero okay. todos tienen que estar ir en el suelo, ¿vale? ¿vale? Sí. Ok yo creo que fui uno de los coreanos que... un poquito más alto que los demás. Tengo más músculo, entonces... Oh, a, ver, <risa> fue, a ver, a ver... <risa> <fue>. <risa> entonces... Pero en Chile, en Chile yo, yo fui el asiático, el nerd, ¿cachai? Entonces yo era el pequeño. Pero aquí me vieron como el... Joke, hot deportista. hot deportista. Okay. Entonces, <risa> más popular allí de Corea, en Chile. En Chile? Sí. ¿Fuiste más popular ahí? Sí. No, aquí. ¡Ah! Aquí. aquí. Yo también Yo nunca fui popular No estoy diciendo que somos popular, nada más que nos dan más atención Por ser diferentes en Corea, porque en México o en Chile, yo nada más era una chinita Mientras que aquí en Corea, oh hablas español, oh tienes las chichis grandes Chichi, yo también Creo que tus chichis son más grandes que los míos pero no me importa la chichi, no me importa el culo la Todos los hombres que han salido aquí en mi canal Ajá. han dicho, les pregunto, ¿chichis, tetas o culo? Dicen culo, 100%. siempre es culo Siempre ¿Es culo? culo, sí es que yo también que... tengo un culo muy bueno, no sé ah, sí. Soy de o inteligencia, sea, tengo es el... músculo ¿Quieren a un hombre squat? coreano? Olvídense de BTS, aquí está el nuevo YB, YBS Teníamos amigos que no me acercaba Pensaba que yo fui a, fuera diferente, entonces... Siempre aquí en Corea lo diferente es negativo, siento mm, sí. Pero estos días, es que, que están eso un poquito? Un poquitín, pero... Sí, mucho más, mucho más Aún sí hay, pero creo que ha mejorado me gusta ir a la playa, entonces cuando voy a la ah, playa sí, la sí, gente, sí, sí, sí. especialmente las mujeres, gachi, las mujeres siempre ¿sí? se, no, no se pongan bikini Las mujeres coreanas no. se ponen o así, ¿no? ¿no? No, o sea, sí, pero siempre tienen como un rash guard ¿No sé pues es Se eso? ponen como, ay no sé, les voy a poner una imagen aquí sí, se ponen, Y nunca muestran sí. mucha piel También igual, como algo bien shocking porque sí. los coreanos odian ponerse más morenos pero sí, es que, o ¿sí? sea, se, ¿Se ponen eso porque no quieren... Pero hay un viaje del cuerpo, ¿cachai? Ah, sí. pues ¿es sobre el cuerpo o es el dolor? Sí. Creo que somos dos. Una cosa es como los coreanos, las coreanas, se sienten más cómodas eh, demostrando... ¿Piernas? ¿Piernas? Sí, piernas más que, que, que, que arriba. Sí, que les brazos Que les le ponen le Ah, no, pero creo que las coreanas tienen las la piernas muy liguísimas, entonces. Oh, tienen, sí. No, no. Están muy felices. Me <ríe> gusta la pierna. Igual como en el invierno es como negativo 10 Y las y mujeres falta con faldas y arriba como gran. La verdad no veo a muchas mujeres con escote Nunca, nunca, nunca, nunca. Que no la tienen entonces... ¿Por qué <risa> no que me estás atacando? Ok <risa> ¿Y tú tienes, tienes algo que decir? <risa> <¿Y tú> tienes... <risa> no, ¡No! ¿Y tú tienes no. La gente en Corea, eh, piensa que es más sexual Demostrar no sé. brazo, hombro, no, no, no, no, ¿no? esconde Por acá, que las piernas Obvio, okay, pero obvio que sí Pero en Chile creo que es un país tierno Es muy cariñoso también Pero obvio que hay racismo Al otro lado también creo que Corea Es, es un país muy racista también En Chile siempre me andaban por las calles Y había muchas señoritas ahí, o ahí Diciendo, ah mira un chinito qué, sí. <ríe> qué especial Y yo, yo siempre me "Güey, digo Ah sí, yo soy un chinito <ríe> Así. Hola, soy Chilito. Me gustaba la atención los amigos como de México y Chile siempre decían como, hueles a cebollas, hueles ah, a, sí. a ajo, ajo, ajá Siempre me decían. Eso, no, yo no. No. no bueno, porque, primero que nada me llamaban sushi. <risa> no, porque para mí tenía un am amigo, pues un coreano que llegó de Corea como recién y todos mis amigos como le hacían broma a él que olí abajo ¿Pero era de mm. mala intención? ¿o? Pues sí, olé abajo ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, ah. ¿cómo, cómo, cómo, <risa> ajito ¿no? no, fue como olí abajo ah, oh, pues como... Aquí en Corea la verdad no sentimos mucha mucha discriminación porque somos coreanos últimamente de hecho nos ven con cara de wow, hablas español inglés como nos ven más como cool en Corea no tanto, no tanto. No tanto. No, no, no. no, no. Porque hablas tres lenguajes, no te ven así. De español es, es, es, están como, ah, oh, cool eso no y como, ¿Es serio? ¿En, todo, ¿en serio? A mí me hacen como, wow. Pues que... Pero tal vez es porque tengo un canal de YouTube. Por la chichis. ¡Guay, güey! ¡Pero qué? Quiero ser humilde, pero es que. <risa> La comida oh, la, la empañada oh. de vino la, la sopa y pilla, los chorizos ¿Sopa de qué? Sopa y pilla Piña so, Sopa y pilla, pilla. pilla. pilla. Sopa y, pilla. Sopa y pilla ¿Qué pilla? Sopa y pilla. ¿Qué? ¿Qué azúcar ¿Qué? Es que los chilenos no entendemos, ¿Hablaron ¿Qué de ¿Qué y Sopaipillas. Pilla Sopaipilla. Sopa es una empanada pero con azúcar Sopa te puede poner pebre Ay, con, ¿Perre? Con, pepe, conoce perre, es como con tomate y con ajo y un poquito de ají, ahí no. Oh. No conoces ¿Cómo sabe pepe. Se que... come todo, todo el carne con pebre. O todo el pan con pepe. Hay un restaurante o sea, no, chileno aquí en Corea. No, no, no, no, no, hay, no, hay. no hay. ¿Hay un restaurante salvadoreño? Pues. Se dice que hay un restaurante que se llama El Torobó, que es el pájaro nacional, nacional de El Salvador. Entonces sí hay, pero creo que ya no está. Creo que sería una buena idea ir con ustedes como a un lugar chileno. Perdón, aquí no hay. Aquí no hay. Creo que no hay. Pero yo puedo, puedo, yo hacer? puedo hacer cupusa. ¡Oh! Bueno, <risa> Hacemos otro video. <risa> así? ¿Sí? Es, es muy... Mm. Estás invitado, si quieres. Pero, pues, puedo probar. No. Hacemos pupusas para el siguiente. ¿Has probado pupusas? No, no, no. sé si qué. La siguiente no vez, lo lo probamos, quiero, no quiero pupusas. Hay que comer pupusas. ¿Tú nos haces pupusas, ¿sí? Pues sí, sí, sí. Okay, sí ok, que okay. dejen los ¿Es comentarios poco, si ¿no? En Chile tenemos lo que se dice en choritán. Ah, yo... En chorizo, en un hot faltó, pero... Oh, creo que sí lo conozco. Yo oh, también. También con pebre. ¿Qué es eso? Pebre. ¡Mis amigos! alcohol Aquí también tenemos el mucho pisco. alcohol. ¿El ¿Qué? ¿Sabe? el pisco? Es que el los pisco. chilenos hablan otro lenguaje. ¿Pisco? como un tipo de vino? Porque se viene de grapes. Uvas. Sí, uvas. A mí me encanta, me encanta el vino chileno. Es mi favorito. Extraño las fiestas. No, el pero... La... Porque en, en Corea no hay como todo ese apartamento, entonces no puedes tener Las fiestas en, en las cuadras. casas. También extraño el perreo. Extraño mucho la, vida, la, la, la vibra en México que es tan chill. Porque en Corea todos están así. Yo fui una serie muy chiquito, muy gordito. Entonces fui muy nerd. ¿Estudiaste mucho? Sí, muy mucho. Entonces no tenía mucho amigo. No. Pero ahora sí tengo mucho Porque eres popular. Eres, sí. el, eres el hot sí. deportista. Sí, el hot. Okay. Pues para mí fue difícil porque. A mí me encantaba mis amigos salvadoreños, me encantaba como juntarme con ellos, ir a fiestas Pero porque soy coreana, mis padres son coreanos, son bien estrictos Me decían, no, tenés que regresar antes de las 9, de las 10 Pero todos mis amigos como y salvadoreños siempre, siempre iban a fiestas y nunca podía estar con ellos hasta el final Y era como que, no, no quiero ir, quiero ir, quiero ir, y siempre como que me daban, me regañaban y todo eso y entonces me tenía que escapar de la casa uh, Era ¿No? una RBD RBD RBD y hizo RBD? La mujer, ¿no? ¿Odean oh. a las mujeres o no, las amas? La ¿Qué amas de las mujeres coreanas? Él la cultura muy conservador, conservador. Entonces, eso no me gusta tanto, pero igual me ha a eso. Y... ¿Pero qué te gusta tanto de las coreanas? Que las similares de, de cultura. Entonces, lo que amas de Corea son las mujeres coreanas. <risa> Él ama a las mujeres. Sí. mujeres coreanas. las me, me, me, eh, lo <risa> Porque me gusta de Corea Tengo más oportunidad de conocer a gente muy diversa Puedes hacer mucho en Corea Muchas oportunidades Si quieres hacer algo y pues te dedicas Y pones tu tiempo y tu esfuerzo Pues lo puedes hacer Último shot Vamos a acabar el video aquí. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Los veo en el próximo canal, el en el próximo video. Déjenme un like si les gustaron este video. No olviden a suscribirse ah. a ver si lo han hecho y los veo muy, muy pronto en mi siguiente video. Adiós. Adiós.